Eh, hola, eh, me gustaría preguntarle eh, cómo ve usted el, el futuro de Israel en los próximos 25 años, ah, el futuro de Israel, cómo, cómo ve usted que, que evoluciona 25 años, pero sí o más o menos, pero cómo ve usted a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, la, las relaciones cómo van a evolucionar. ¿Tenemos una semana para contestar la pregunta? La verdad es que no, no, no puedo contestar, y eh, de 25 años. Si supiera qué es lo que va a pasar el año que viene, sería más, estaría más contento. Eh, porque estamos en una, zona, en una zona sumamente efervescente, muy fluida, eh, yo he... Ya sé lo que ha pasado en los últimos 25 años y cómo las cosas han cambiado, así que no me cuesta, eh, me cuesta hacer un pronóstico de este tipo. Aparte en la tradición judía se dice que la profecía después de la destrucción del Templo de Jerusalén se ha atardeado a, a, a los tontos y a los, y a los niños. Y como no quiero ser ninguno de los dos, me voy a abstener, pero... pero eh, te puedo decir cómo, a, a dónde aspiramos en general, ¿no? porque mencioné que somos un país muy diverso y hay distintos proyectos de Israel. Y obviamente, como os imaginarais, la, la, la política social, o económica de hoy en día también tiene sus detractores y puede ser que en el futuro haya también cambio de gobierno, cambio de dirección, eh, como en, en cualquier, como ha habido en el pasado y como hay en, en otros países democráticos. Pero lo que sí creo es que vamos a querer seguir manteniéndonos como una, como una, eh, como una sociedad eh, que tratemos de, de, de, de basar nuestra riqueza en el conocimiento. Hasta hace poco no teníamos, teníamos muy pocos recursos naturales. Ahora, ahora tenemos gas que fue encontrado en esta zona de aquí en nuestras aguas eh, de eh, uso de económica de uso económico exclusivo eh, verdad y también los egipcios se encontraron de paso esta zona es nuestra más o menos no y ahí encontramos ya varios yacimientos y eso esperemos que nos traiga algún beneficio económico en el futuro sin sin ah oh, gracias el mapa eh, sin demasiado sin que nos cause demasiado eh, ¿cómo se llama? Síndrome noruego, síndrome, ¿cuánto era el que de pronto entra mucho dinero y el país se hunde de tanta riqueza? Eh, que, eh, espero que podamos eh, beneficiarnos más, básicamente de esa combinación que tenemos hoy en día de, de instituciones de investigación que están conectadas al mundo empresarial que convierte a, a, a ese descubrimiento en productos y que eh, hace que Israel eh, pueda seguir estando ubicada en este mundo eh, del futuro, eh, ¿verdad? Antes las cosas eran más permanentes, cuando mencioné las industrias textiles que se construyeron las ciudades en desarrollo para, produ para producir empleo. Una vez que construiste una, una fábrica textil, Duraba 15 años, 20 años, 25 años. Hoy en día, cuando Intel decide producir un microprocesador en Israel, dentro de dos o tres años, Intel Israel va a tener que justificar nuevamente por qué hay que seguir haciéndolo en Israel o construir la nueva generación en Israel y no en Bangalore, en la India. Así que eso exige un esfuerzo eh, continuo. Eh, yo me gustaría que la Israel del futuro eh, recupere de cierta manera eh, su conciencia social que nos caracterizó en nuestras primeras décadas. Eh, me gustaría que también, por un, por un lado, la Israel del futuro eh, sea siga siendo tan abierta a las distintas tradiciones de las comunidades que lo componen y al mismo tiempo de ese pluribus construir un UNAM que nos proyecte hacia el futuro, que yo creo que es la dirección que hemos tomado en los últimos tiempos. Me gustaría que lleguemos finalmente en los próximos 25 años a un acuerdo con nuestros vecinos. Si sea basado en dos estados, eh, uno para cada uno, para que cada uno pueda realizar su, sus aspiraciones nacionales y entonces, tal vez, hacer lo que sería natural, que es cooperación entre los dos estados nacionales, o en algún otro eh, acuerdo, de algún otro esquema de que las partes estén de acuerdo. Y que, los, eh, y que nuestra zona, y eso no estoy haciendo un pronóstico, esto está ya más bien, ya estoy entrando eh, profundo en el área de la plegaria, que nuestra zona eh, se calme un poco, se estabilice, eh, y que los pueblos eh, árabes que nos rodean también puedan gozar un poco de la, eh, del bienestar que parece que les eh, está eludiendo a ellos más que a cualquier otra, otra parte del mundo. Amén. Bueno, en primer lugar quería agradecerle que se haya prestado a dar esta conferencia en la universidad. Eh, y bueno, mi pregunta es, antes mencionó que Irán eh, consideraba a Israel un enemigo. O sea, ¿usted cree que se puede dar un ataque efectivo de Irán a Israel? O sea, que se va a dar un conflicto bélico real. Depende de, lo que, de la definición de conflicto. Estamos en un conflicto en Irán. Irán eh, está en conflicto con nosotros vía sus... Eh, metástasis en la zona eh, Hezbollah, que es una organización chiita creada por irán prácticamente aprovechando la la represión o la pobreza de la comunidad chiita tradicionalmente que de la comunidad chiita libanesa en el pasado eh, a través de siria que prove, proveía eh, Armas y, y, y un camino para la influencia iraní hacia Líbano, y que ahora la, Liba, eh, Irán y, y, y Hezbollah, Hezbollah, la organización chiita islamista del Líbano, está devolviendo el favor, apuntalando el gobierno de Bashar al-Assad, eh, y mediante la, eh, la, el programa. Eh, misilístico y el programa nuclear que estaban eh, desarrollando. Así que eso no es una guerra frontal con tanques como los que tuvimos que enfrentar en las primeras décadas de nuestra existencia. Eh, estamos hablando de las guerras del siglo XXI, guerras por, eh, eh, por eh, intermedio de suplentes, eh, una guerra subterránea, una guerra secreta, una guerra cibernética, eh, la construcción de capacidades para amenazar y eh, ataques por, por intermedio de, de, de organizaciones extremistas en nuestras eh, fronteras, y, ta, y en la medida que, que, que pudieran, también lo harían dentro de nuestras fronteras. Eh, buenos días, yo querría preguntarle, bueno, que, que si nos podría explicar un poco sobre el conflicto israel-palestina. Eh, no, bueno, yo personalmente no sé muy bien en qué consiste, si podría un poco elaborar. ¿Cómo? No ha tenido clase de Oriente Medio todavía. <risa> <risa> bueno, es un tema, primero de todo lo que habría que decir que es un tema complejo, pero si lo queremos reducir a, a su mínima expresión, el pueblo de Israel quiere volver a, quiso volver a, a su tierra ancestral. Eh, se trató de llegar a, una manera, a un acuerdo con, con los árabes palestinos que, que compartían con nosotros el mandato británico de esta zona. Eh, la posición de los palestinos siempre fue eh, de rechazo a todo intento de... Reconocer que nosotros también teníamos derecho a, a un hogar nacional eh, hasta el punto de llegar a, a un ataque frontal a, contra la comunidad judía en los últimos eh, meses del mandato. Eh, fracasaron en su intento, Israel se defendió y pagaron un precio muy alto porque al fracasar también los países árabes en su intento de destruir Israel, los palestinos eh, quedaron en una situación en la que se encuentran hoy en día, eh, en la que por una parte, parte de la mejor, los que están en mejor situación son los palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel, porque son los únicos árabes del, del Oriente Medio que gozan de plenos derechos eh, civiles. ¿no? de votar de, de, de participar en la guía de, de libertad de expresión, de libertad de reunión, de libertad de culto. Eh, otros han quedado en, eh, recluidos en barrios llamados campamentos de refu campos refugiados, aunque no son campos, en barrios donde viven eh, muchos eh, casos en los países árabes vecinos, eh, sin que se les haya otorgado derechos, sin ninguna eh, intención de absorberlos, excepto en Jordania, eh, sino de una como víctimas de una política constante en la que ellos son totales eh, participantes, de perpetuar esa situación de carencia de derechos y de lo que ellos llaman su carácter de refugiados. Eh, Israel eh, aceptó en los años 90, como mencioné, eh, reconocer a la Organización de Liberación de Palestina, que representaba a los eh, palestinos en, en todos sus eh, lugares de residencia, e iniciar un proceso que esperábamos lle llevara a una paz. Ese proceso se ha, sido, se ha habido interrumpido en el medio, cuando los palestinos eh, retomaron nuevamente el camino de la violencia y hoy en día está parado, no, no estamos negociando, Israel sabe que en el marco de un acuerdo va a haber que eh, hacer concesiones dolorosas, los palestinos nos da la impresión de que no, no han interiorizado esa necesidad y, y siguen imponiendo una agenda eh, maximalista. Para empeorar la situación, hoy en día el, los territorios palestinos están prácticamente divididos en dos. está la, En la Cisjordania está el, el gobierno de la autoridad palestina, de, encabezado por eh, Mahmoud Abbas, y, pero la franja de Gaza, ¿sabéis de qué estoy hablando, la geografía?, la Cisjordania, este, esto y la franja de Gaza. La franja de Gaza está en manos de un, de una, de un desgobierno islamista, por el que la comunidad internacional se niega con el que la comunidad internacional se niega a colaborar y siendo una organización islamista no tiene no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con Israel y se oponen a una paz con Israel. Eh, y lo demuestran al, eh, atacando a Israel eh, periódicamente como parte de su estrategia de, de, de, de eh, militar y, y política, y eh, eh, condenando a 1.700.000 palestinos de la Franja de Gaza a la miseria. Eh, y esa es la situación en la que estamos hoy en día. O sea, eso es lo que se llama mal y pronto. Eh, explicación sintética. Pero te invito a que te intereses y que leas y que expandas, porque toda esta situación es muy compleja y, y, no, te, y no te dejes llevar por las explicaciones simplistas que tratan de pintar el, eh, lo, que, lo que he hablado como una situación de poscolonial, eh, etcétera, etcétera. ¿No? La trampa en la que, lamentablemente, muchos españoles caen. Muchas sí. gracias. Eh, buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir a esta universidad. Y siguiendo un poco con el tema del conflicto Israel-Palestina, a mí me gustaría preguntarle si usted cree posible que teniendo en cuenta la posible solución que se propone desde la Naciones Unidas de reconocer de la solución de los dos estados, reconocer por un lado el Estado de Israel y por otro el Estado palestino, ¿usted cree que esta solución puede ser posible teniendo en cuenta los, numer los numerosos asentamientos israelíes que están por toda la zona de Cisjordania? La verdad que no, no, no puedo contestar si es posible. Es ese, Israel no ha abandonado eh, oficialmente la, la solución de dos estados. Eh, Israel ha declarado que la, la, esos son temas que, que, que van a ser negociados en, en el marco de las, eh, alrededor de la mesa de negociación cara a cara. Incluyendo los temas que has mencionado, las, eh, los eh, así llamados asentamientos y otros temas también eh, sobre los que Israel tiene una postura muy clara, ¿no? como Jerusalén, etc. Eh, no, a, a nivel de, de estratégico no entiendo por qué los palestinos no se apuran a, a, a negociar con Israel para llegar a una resolución cuanto antes y no dejar que el tiempo pase. Pero de todas maneras, eh, Israel, eh, si miras eh, los últimos, eh, las últimas décadas, ha demostrado que en el marco de un acuerdo está dispuesta a tomar decisiones muy valientes en, esa, en esos temas. Israel, después de la guerra del 67, eh, controlaba la península del Sinaí también, ¿verdad? Aquí. Y se construyeron varias eh, poblaciones israelías, en Sharm el Sheikh en eh, Yamit, no sé si alguno se eh, le salió visitar eh, esas... Eh. Y posteriormente también hubo un asentamiento israelí en la Franja de Gaza. Y todo eso fue evacuado en el marco de... de en el, bueno, en el, con el, la península del CNI en el marco de un acuerdo de paz con Egipto. En, en, de la Franja de Gaza hemos evacuado nuestras ciudades, nuestros pueblos, en base a una decisión eh, de retirada incondicional y unilateral, escuchando a aquellos que nos decían eliminad la ocupación y, el, el, el, y habéis eliminado las causas de la violencia y del terror. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario, nos retiramos de la franja de Gaza y lo que pasó fue que inmediatamente Jamás hizo un golpe de mano y tomó el poder en la franja de Gaza y nos empezó a bombardear. Y han causado desde entonces al menos tres eh, eh, conflagraciones eh, de, militares, no sé si llamarlas guerra, pero eh, en las que, en que han sido sumamente dolorosas para nosotros y aún más para ellos. Así que, eh, pero he mencionado los obstáculos que tenemos eh, en otros aspectos a una solución de ese tipo. Hemos dicho, el territorio palestino está dividido. El liderazgo palestino está cuestionado, no solamente, es decir, está cuestionado básicamente por los mismos palestinos. No hay elecciones presidenciales en la autoridad palestina hace más de 10 años. Las últimas elecciones que hubo para la, la asamblea, para la, el, el, el, el organismo parlamentario, llevó a una mayoría de islamistas. No era una mayoría de votos, pero sí mayoría de escaños. Eh, así que no estamos, no estamos viendo que los palestinos estén dirigidos mentalmente y políticamente a una solución. Así que eso, si lo sumamos a la prudencia que se exige, dada la situación que expliqué antes en, en la región y con nuestros vecinos, por nuestra parte, o sea, cuántos riesgos estamos dispuestos eh, a tomar, eh, hace que la, la solución sea muy complicada. Pero lo primero que hay que hacer del lado de palestinos, si realmente ellos quieren concretar su aspiración nacional, es volver a la mesa de negociaciones. Eh, si no, si no estuvisteis en Israel o si estuvisteis, sabéis que Israel tiene un aeropuerto internacional. Dentro de poco espero tenga dos, pero hoy en día, y hasta ahora, 71 años, tenemos uno solo: eh, el aeropuerto de Ben Gurión, en eh, Lud. A ver, ¿dónde está? Ah, acá con este mapa de Google podemos ver el, el punto al que me refiero. Ups, muévete. Mira. Arcasem. Petastikva, Benjamin. ¿Dónde? Acá está. ¿Lo ven el Ben Gurion Airport? No tenemos una escala aquí, ¿no? Acá está la escala. Mirad, la distancia entre aquí y aquí. Y estos son cinco pichis kilómetros, ¿veis? ¿Cuánto es? 10 kilómetros. Eso es todo lo que, lo que separa los territorios de la, nuestro único aeropuerto. Así que cuando Israel tiene que tomar decisiones ¿no? de lo que nos dicen, terminad la ocupación, bueno, ok, hablemos de eso, pero no en forma unilateral. Tenemos que garantizar que cuando nos vamos de acá, que aquí no se eh, aposten eh, eh, eh, islamistas eh, de Hamas o del de yihad islámico palestino, o alguna de estas otras organizaciones que pululan, que abundan como setas después de la lluvia, eh, para sabotear el, el, el acuerdo y nos cierra nuestra única comunicación con el mundo exterior. O sea, eso para darte una, en un caso concreto una idea del tipo de dilemas que vamos a tener que enfrentar cuando nos sentemos a negociar. Pero básicamente, y por, la, por eso la necesidad de confianza, ¿verdad? Eh, pero básicamente Israel no ha no abandonado. Puede ser que hay, hay todo tipo de voces hoy en día de que hablan, bueno, si hay eh, árabes en Israel, porque no puede haber judíos en el Estado palestino, o los más audaces por ahí hablan de un volver a una solución, de un solo Estado democrático, eh, eh, posibilidades. Mientras tanto, nosotros nos vamos a defender y cuanto más nos ataquen, más difícil va a ser llegar a un acuerdo de paz. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por compartir su, su tiempo con nosotros. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Eh, sigo un poco la línea de nuestro compañero que hablaba más atrás de que quizás nuestro, o sea, nosotros hemos estudiado el conflicto y hemos leído. Pero bueno, luego la realidad de las noticias que leemos, pues, pues no sabemos si la información es del todo verídica o no. Entonces, la primera de ellas sería cómo explicamos o cómo se explicaría la desigualdad en cuanto a las víctimas, porque nosotros lo que leemos es que de momento hay muchas más víctimas del bando palestino que del bando israelí. Y luego la segunda, eh, cuando hemos hablado de, bueno, por la situación geográfica, geográfica y los distintos enemigos que quizás pueda tener, o no me gustaría decir enemigos que no tienen buena relación con el, el Estado de Israel, ¿cuáles serían aquellos que sí tienen buena relación y que podemos considerar aliados? Gracias. ¿Te refieres a víctimas en algún periodo, algún conflicto específico? O... Bueno, en, en general, o incluso nosotros lo que leemos de, a partir del año 2000 es que hay bastantes más víctimas de... Hay, parto de que, no sé si esta información que he leído es verídica o no, y me gustaría que, que se explicara. Gracias. Mira, nuestra política es, eh, es de... No, no, no es una cuestión de política. En nuestra concepción la vida humana tiene un valor preponderante y vemos al, al, al Estado como una de sus primeras eh, obligaciones es de defender eh, la seguridad de sus ciudadanos. Y en base a eso actuamos. Eh, ante ello nos enfrentamos a, a organizaciones... Eh, que declaran públicamente, no es un análisis eh, orientalista de, de, de textos, sino declaran públicamente que para ellos el sacrificio es un valor. El sacrificio de la vida humana en, en aras del ideal es un es un valor, eh, o por eh, razones patrióticas o, como lamentablemente se ha difundido más y más en las últimas, eh, el último par de décadas, eh, por razones eh, también de tipo religiosa y teológica. Y eso se expresa en la manera en que tratan de combatir, o sea, usando a la población local como escudo humano, escondiéndose detrás de, de la población. Eh, si antiguamente, cuando teníamos un peligro existencial por parte de ejércitos árabes, uno sabía contra quién estaba peleando, ¿verdad? Venían de uniforme, tenían sus tanques pintados de otro color, uno sabía, es decir, eran muchos y daban miedo, pero al menos sabíamos contra quién estábamos peleando. Hoy en día, como consecuencia de la evolución de la guerra en el, a fin del siglo XX, siglo XXI, hoy en día la, la estrategia por parte de las organizaciones que nos quieren destruir, como Hamas, como Hezbollah, como el yihad islámico eh, palestino, las otras organizaciones terroristas, eh, su estrategia está basada en mimetizarse y por lo tanto y es una estrategia que no está en, eso está destinado no solamente a esconderse a esconder a sus efectivos sino también a provocar ineludiblemente víctimas eh, entre la población no involucrada para poder utilizarlo como instrumentos de propaganda que se expresa Gracias a la colaboración por ahí involuntaria de, la, de los medios en supuestamente presión sobre Israel para cambiar eh, tal o cual política o obtener sus objetivos, eh, eh, los objetivos de, de estas organizaciones por intermedio de, de la presión internacional. Así que el resultado... Cuando tú, en forma sistemática, bombardeas a Israel desde dentro de las ciudades de la, de la franja de Gaza, Israel ha desarrollado todo tipo de, de, de, de, de eh, medios para defenderse y ganar campo de maniobra. Porque, obviamente, el instinto y en realidad el deber de cada gobierno, de todo gobierno, es defender a su población. Y si te la están bombardeando, tienes que poner fin a ese bombardeo. Israel ha desarrollado métodos para que ese, esa respuesta no tenga que ser inmediata y no tenga que ser tan drástica, que pueda ser graduada, que deje lugar a negociación. ¿A qué me refiero? Reforzar la defensa civil, proveer a nuestra población de refugios donde puedan refugiarse, disculpadme la valga redundancia, en caso de bombardeos, e incluso el desarrollo de un sistema antimisil que intercepta, que misiles de mil dólares, que intercepta los cohetes de artillería de 100 dólares que nos lanzan. Pero al final de cuentas, ningún gobierno puede permitir que esa, ese bombardeo continúe eternamente. Y al final de cuentas hay que responder. Y cuando uno responde, debo decirte, en el centro de fuego, por ejemplo, de la división de, de Gaza, responsable por el, por la artillería, hay un, un jurista de la división de Derecho Internacional del, de, de la... Eh, de la ¿cómo se llama? El sistema de, de justicia militar... de de la, del ejército, del jurista del ejército para, para asegurarse que los blancos han sido eh, eh, acordes a la. han sido elegidos acordes a la ley internacional. O sea, a principio de proporcionalidad, eh, haciendo el mínimo eh, eh, daño eh, de. Lo que es el eufemismo que se usa es daño colateral, eh, asegurándose que el, el, el beneficio de la acción está en acorde a los medios que se utilizan y aprueba cada blanco y cada uno. Ahora, cuando estás usando a la población civil como escudo, cuando estás disparando desde dentro de las ciudades árabes, misma de tu población, garantizar de que no va a haber eh, muertos eh, que, de, de, no involucrados es imposible y ellos lo saben como mencioné antes es parte de su estrategia lamentablemente os costará creerlos pero lo desean porque cuanto más muertos más presión para Israel en su cálculo y, es, y por ese tipo de razones eh, resulta que nosotros que invertimos en proteger a nuestro a nuestra población, para nosotros que tenemos un ejército para proteger a nuestros civiles, tenemos menos bajas que ellos que usan a sus civiles para proteger a su ejército. Esa, ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta? Ah, bueno, aliados es una palabra un poco grande pero tenemos un acuerdo de paz con Jordania y con Egipto. Y bueno, Israel no está en posición de decirle a Jordania y a Egipto cómo tiene que manejar su país. Nosotros demostramos cómo creemos que hay que manejar el país cuando, cuando, manejando el nuestro, ¿no? Somos un país pluralista, opiniones, libertad de prensa, no, no, podemos, no tenemos la capacidad de imponer nuestros valores a los demás. Pero... Con nuestros vecinos tenemos ciertos entendimientos eh, en, en, basados en esta confluencia de intereses limitada. Eh, por ejemplo, en la lucha contra el extremismo islamista. No, no voy a traer detalles. Pero, eh, por ejemplo, en el, lo que hace a la lucha contra la, el hegemonismo iraní. Y sobre esto tenemos una, una, un como un denominador con otros países que en el pasado eran enemigos nuestros, como países de en, en el Golfo, etcétera que Arabia Saudita, países del Golfo, Golfo, que también ven a a Irán como su principal enemigo, por buenas razones. Y eso no quiere decir que avalemos su estado, que, que, que, que le demos un carta, una carta blanca, es decir, eso no... No tenemos esa capacidad de influencia. Pero, digamos, en lo que hace a Irán, no somos los únicos que, que estamos preocupados por, por su política y su agresión. Sí. Eh, sí, yo quería preguntarle, bueno, según lo que he podido estudiar de historia y leer, siempre he visto cómo la raza y la cultura judía han sido siempre punteros en materia de... ...de mm, avances científicos, por ejemplo, medicina o economía. Eh, cuando vivían aquí en España, en la época de los reyes católicos... ...eran poseedores de gran parte de la riqueza de, de España... ...y en la, en la Alemania nazi, antes de la guerra... Mm, ...creo haber leído que de los 50 premios Nobel de, de Alemania... ...unos más de 30 eran, eran judíos... ...y gran parte de los médicos e ingenieros eran, eran judíos en Alemania... Y ahora se puede ver también en Oriente Medio, es seguramente el país más, más avanzado, más seguro eh, de todo Oriente Medio. Entonces, ¿qué cree usted que tiene la raza, la cultura judía, como para estar siempre, no en cabeza, pero los primeros puestos en cuanto a las culturas más avanzadas de, de la historia? Bueno, yo reform, reform, reformatearía tu pregunta, pero dejemos de lado... Hoy en día ya no se habla más de raza, somos un pueblo posiblemente, pero en una época se hablaba de raza como uno de los sinónimos de nación. Eh, mira, es un, es un tema complejo, la verdad que no, no, no, no hay una respuesta muy clara, pero eh, está relacionado a ciertos elementos históricamente comprobados. Primero de todo, eh, también en nuestros, en nuestros milenios de, de, de debilidad en la diáspora, nos mantuvimos como un pueblo alfabet, altamente alfabetizado. En una época en que el entorno era analfabeto, donde la, la, la cultura estaba restringida a ciertos ámbitos, ¿no? la iglesia, la corte, etcétera, etcétera. Segundo, muchas veces no había alternativa. Eh, los judíos eh, generalmente estaban sometidos a todo tipo de restricciones en su capacidad económica, que los medios los empujaba a, a, a, a ciertos oficios. Entre ellos, ciertas eh, profesiones, como las que mencionaste eh, anteriormente. Esas condiciones, eh, cuando digamos el mundo europeo se abrió... Eh, a partir de la, de la ilustración y judíos recibieron más derechos eh, llevó a un interés eh, también la sociedad judía empezó a cambiar y, y hubo una transición de los sectores más avanzados digamos de, de, de la sabiduría tradicional a buscar el conocimiento en las nuevas eh, eh, ciencias. Si eso lo, lo, lo unes a restricciones que seguían existiendo durante muchos años, por ejemplo, en el imperio austrohúngaro y seguramente en el imperio eh, eh, ruso, que en esa época incluía toda Europa oriental, te queda de que una minoría eh, sin muchas alternativas, que no puede trabajar la tierra, eh, una eh, aristocracia que, que, que le da la espalda a las profesiones liberales abre las puertas a que los judíos estén muy representados en, en esas profesiones liberales, en eh, medicina, medicina, abogacía, las letras, eh, eh, las ciencias, y, crecientemente. Eh, y, y, y es por eso que en la Viena de preguerra, en, en la Viena de la Primera Guerra Mundial, realmente los judíos estaban muy representados en esas, en esas capas. Las universidades imponían limitaciones al número de judíos que, que podían estudiar, porque los judíos querían estudiar, lo veían como un vehículo de avance social cuando otros caminos les estaba vedado en, en esa época. Y por eso es que tuvieron esa contribución tan importante a la cultura de, de, de Europa central, oriental, y, y de otra manera y en otras circunstancias también en los países más eh, abiertos como Francia e eh, Inglaterra. En España no había judíos, así que no hubo ninguna... En ese sentido no hubo, no, no hubo eh, contribución después de, de fines del siglo XV. Eh, aún así te advierto así eh, de no no caer en estereotipos en esta misma época en que los judíos está, estoy hablando durante el siglo XIX, no de que eh, se, eh, eh, empezaron a, a ingresar en las profesiones liberales y, y estaban tan eh, representadas en ellas lo, la mayor parte de, la, de, de los judíos eran eh, terriblemente pobres espantosamente pobres eh, Hecho de que muchas veces pasa un poco desapercibido ante todas estas teorías mitológicas sobre el poder judío, la riqueza judía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los pocos judíos ricos que había siempre llamaban mucho la atención, justamente porque la mayoría no lo eran. Así que eso, digamos, digamos nada más que para tener cuidado con, con los estereotipos eh, que manejamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, os recuerdo al resto, tenéis ahora a las dos una charla para los que queráis del programa Erasmus, eh, para las opciones que vais a tener el año que viene. Y muchísimas gracias, señor embajador, por haber asistido y por estar aquí dos horas bueno, respondiendo a preguntas y dando la Gracias a ustedes por la atención.